Saludos soy Rael Banger, en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para, crear un, para instalar el grabador de pantalla sencillo y sin eh, ningún requisito, simplemente tienen que eh, hacer lo que yo les voy a mostrar a continuación entonces una vez le den el link que les dejaré en la descripción del video, se los voy a dejar sin anuncio se les va a descargar un archivo que dice tiene por nombre Vatican Isra una vez que tengan aquí dan clic derecho, extraer aquí y esperan a que se les extraiga el archivo una vez que se les haya extraído van a dar doble clic en la carpeta van a dar doble clic aquí en el setup luego dan clic en sí luego eh, en este caso es español, dan clic en OK Luego clic en siguiente, aceptan los términos y condiciones, siguiente, instalar. Una vez que haya terminado la instalación, van a dar clic, ejemplo, a lo dejen para así como está, aquí dan clic en terminar para que se ejecute eh, cierran el motor de búsqueda cuando se les abra como en este caso lo cierran ahí ya se está ejecutando el programa esperamos a que termine de ejecutarse Aquí presionamos, damos clic en sí, si le sale, si no le sale, pues normal. Y luego aquí vamos a, van a dar clic en general, van a dar clic en ventana de Vatican, siempre siempre al frente. Iniciar Vatican minimizado para cuando comiencen a grabar. Si ustedes quieren que Vatican inicie a grabar una vez, prendan el sistema, prendan el, enciendan el computador, lo palomean. Si, si no, no requieren eso, lo dejan así como está. Y aquí van a palomear aquí para que grabe la pantalla completa. Y listo, luego se vienen aquí y van a quitar esta, esta opción que está aquí para que no les aparezca en la pantalla. Luego vienen a la opción de videos y van a palomear todas estas opciones. Y agregan el efecto de clic para cuando ustedes den un clic eh, se vea un efecto ahí donde ustedes presionaron. Ahora, como aquí no está registrado, vamos a cerrar para registrarlo ya para registrarlo dan doble, dan clic derecho aquí en donde dice crack clic derecho ejecutar como administrador luego dan clic en sí y aquí van a escribir lo que se les ocurra cualquier cosa solo presionan teclas al azar en el teclado y listo luego dan clic en registrarse en registrarse luego clic en aceptar en caso de que el programa ustedes abran y se les haya quitado el registro, hacen lo mismo a clic derecho, ejecutar como administrador, y ahí proprimen cualquier, cualquier tecla de seguido y se les va a registrar. Una vez que ya lo tengamos aquí, eh, vamos a... Si ustedes van a grabar, así como estoy yo aquí sin micrófono, eh, con, van a grabar con el micrófono que tiene el, el computador por defecto, lo dejan así. Si van a grabar con... Un audi, audífono o au, au, audi, audiculares, entonces se vienen a, aquí, dan clic en sonido, dan clic en grabar, micrófono, escogen el que esté allí, luego dan clic en escuchar y palomean aquí, luego se vienen a nivel y suben este así y este lo bajan aquí, y listo, en mi caso le voy a cancelar porque no lo requiero y ya ejecutan el programa y una vez lo ejecutan él va a iniciar a grabar y eh, las teclas para, para pausarlo e iniciar la grabación eh, se hace con F12 con chip F12 pausa y F12 eh, sin el chip eh, se detiene la grabación y también se inicia eh, la opción de tecla le sale ahí en el programa Ustedes eh, lo pueden abrir así aquí lo pueden pausar Pero lo hacen mejor con las teclas para que no se, no se vea el efecto Mira aquí están las teclas Chip F12 Para pausar y grabar Si usted presiona solo F12 Inicia a grabar Y si, y si está grabando y presionan F12 se detiene y Si presionan Chip y F12 cuando está grabando se pausa Y Chip y F12 para espausarlo. Así como está aquí, como dice aquí. Si ustedes quieren, cambiar también las teclas, las pueden modificar. Pueden cerrar. Y el video se les va a ir a la a la carpeta de videos que está aquí en mis documentos. Aquí donde dice Vatican aquí está el video que acabamos de grabar. Miren cómo sale. Sale bien. Y así es como se graba la pantalla del computador con Bandicam. Eso ha sido todo por hoy, espero que les disfruten y no olviden de suscribirse. Chao.